En Adobe Photoshop Lightroom podemos importar Fotografía a nuestro catálogo que no están directamente en la memoria de la cámara sino que se encuentran en una ubicación de nuestra computadora Esto lo hacemos a partir del de panel Carpeta Con un simple clic aquí le damos a donde dice Añadir Carpeta y buscamos esa carpeta que contiene nuestras imágenes de interés y que está en nuestro computador le voy a dar aquí, le voy a dar aquí a esta carpeta, le voy a dar a esta carpeta, coronita de luz y le voy a dar un clic donde dice select folder y de forma automática se van a importar nuevas fotos a nuestro catálogo. Ahí lo ven pero yo no la quiero importar toda entonces para este caso le voy a dar a donde dice deseleccionar todo y voy a elegir la de mi interés voy a elegir esta esta esta esta esta y esta bueno y esta y ya, le doy importar y aparecen nuevas fotos a nuestro catálogo. Bien. Y también aparece entonces la carpeta seleccionada aquí. Coronita de luz. Este panel es bien interesante porque cada vez que usted importa a su catálogo una carpeta nueva. La cual contiene un grupo de fotografía. Podemos previsualizarla aquí. Y esto se convierte entonces. Digamos. Digamos en una especie de explorador de carpeta lo que facilita entonces el flujo de trabajo porque no tiene digamos que, que usar el explorador que tiene Windows sino que ya puede hacerlo aquí bueno ya esto no no se usa sino que puede usarlo directamente en la Stream. también podemos crear una subcarpeta dentro de esa carpeta importada y mover fotos de nuestro interés. Para ello se procede lo siguiente: se da clic a la carpeta y se seleccionan las fotos que van a estar en esta nueva subcarpeta. En este caso voy a elegir las fotos grupales, enfiar a esta, a esta, control pisado para elegir otra, otra, esas tres. Y con la carpeta eh, seleccionada, le damos aquí y le damos donde dice añadir su carpeta, en este caso voy a poner fotos grupales 2 y si yo le doy al chat incluir fotos seleccionadas de forma automática pasan a esta carpeta le damos aquí y le damos a crear y mirenlo aquí ahora que tenemos ahora otra nueva carpeta bien si lo podemos ver en un explorador aparte como que tiene windows o bridge eh, mirenlo aquí. fotos grupales 2 la carpeta que hemos creado le damos doble clic y vemos que ahora tiene tres imágenes las cuales fueron seleccionadas a partir de adobe photoshop Lightroom. Dios le bendiga.